Muchísimas gracias a todos los presentes en el estudio, a todas esas personas que cada día sintonizan la programación que el Grupo Telenor ha preparado para ustedes. En los últimos días, el clamor en las redes sociales y en el algor popular de la gente se ha, se ha escuchado con un grito al cielo debido al incremento en la tarifa eléctrica. En tal sentido, decidimos realizar un sondeo. ...para escuchar la valoración de la gente. Veamos. Yo antes pagaba de luz 1.800 pesos y 1.900 pesos... ...y ahora mismo estoy pagando 3.850 pesos. Me llegó el último recibo. ¿Cómo catalogó lo esto? Esto es una, un abuso porque... ...no están cobrando la luz por el sobreprecio... ...porque no están, no están triplicando casi la luz... ...y no podemos, no podemos seguir así. Vamos a esperar que nuestro, nuestro gobierno tome medida en el asunto la luz está llegando altísima ahora ahora mismo antes de la cuarentena cuánto pagaba ustedes no menos o sea llegaba menos la luz pero ahora está ahí está ahí está y cuál es la situación entonces que esto lo ha generado pero... así o sea en qué situación se encuentran ustedes los comaderos no pues sabes que la venta no está igual ahora mismo prácticamente está llegando ha aumentado mucho ¿De le llegaba ahora? ¿De me, me llegaba antes de mil y pico, ahora llegaba a dos mil y pico Ha aumentado ¿De algo ¿De cuánto le llegaba antes de ahora? ¿De cuánto le llegaba? No, eh, llegaba antes de mil, mil doscientos, mil trescientos Y ahora, de, ahora está llegando de mil quinientos y, y ahora en este último, llegó de mil seiscientos en este último No, está llegando más cara Además que se, se están constantemente manifestando esos tipos de apagones Que... Hacía un tiempo no, no sucedía. Se, se ha empeorado un poco el problema de la energía. Cariño, me está llegando. Llega caro. Allá me llegó de, de 2.800. ¿Cuánto me pagaba antes? Antes yo pagaba, porque yo tengo el buena luz. Me llegaba de 800, 700 y de mil pesos, pero ahora no, ahora está llegando más caro. Mira, yo tuve dos meses, que en esos dos meses yo pagué a eh, 6. Casi 10 mil pesos. Yo aquí no tengo solamente un abanico, una nevera, bueno, lo necesario con una casa, más nada. Y Atracando a uno que ellos están a los públicos, porque, por ejemplo, aquí yo estoy pagando el doble de lo que yo pagaba consumiendo la misma luz. Yo no tengo ninguna otra, nada más tengo un freezer conectado. Y ellos mandan a los recibo el doble de lo que era en los, en los meses de frío. ¿De cuánto era a mí me llegaba la luz aquí de 900, 1000 pesos y ahora me está llegando de 1800, Imagínense cómo se puede. entonces hay que cerrar a las 5 de la tarde, los fines de semana, y hay que cerrar a las 7 de la, de la noche, los días laborales. Entonces, ¿qué pasa? Que la hora que uno puede vender algo, tiene que cerrar los negocios. Entonces, ¿a quién le vende uno? Tiene que irse a trancar y hay que seguir pagando la misma renta, la misma electricidad. Y tiene uno más consumo porque los artículos te va a los almacenes, a la, a la surtidora, y los precios se han incrementado demasiado, un 10, un 20, hasta un 30% algunos artículos. Entonces cuando te viene aquí, los clientes creen que uno le está robando. Aunque de Norte ha expresado mediante un comunicado que el costo de la energía se mantiene igual, Aseguran que el incremento en la facturación se debe al consumo excesivo de las personas que se mantienen en hogares debido a la cuarentena. Lo cierto es que esta situación mantiene en preocupación a comerciantes y a personas de la sociedad civil, los cuales han tenido que pagar, en algunos de los casos, hasta el 100% más de lo acostumbrado en el consumo por la energía eléctrica. De mi parte es todo lo que tengo por el momento. Retorno con ustedes al estudio.